Profesor, bueno, antes que nada felicitarlo por el triunfo Gracias. ante Divino Maestro. Dígame ¿qué? un equipo que, que no le trajo muchos apuros al Hansa finalmente. Sí, el problema de nosotros establecimos una táctica, ¿no? La cual las muchachas cumplieron, pero por momentos se sintieron un poco, sí, perdida, ¿no? Por la poca exigencia del contrario. Pero creo que bueno, con que todos los contrarios hay que respetarlo, mucho respeto con todos los contrarios y creo que que el partido por nuestra parte pudo ser un poquito mejor, no, yo quería otras cosas, ¿no? A cuál se la exigí en el TCC para poder darle posibilidad a las jugadoras del banco. Pero bueno, creo que sí, lo más importante son los tres puntos, es lo más importante. Ahora, después de una victoria contra Géminis, un rival muy duro, y después de estar dos sets abajo, ¿cómo, cómo se hace para que el equipo no, digamos, no, no se crezca? O sea, no se duerma en sus laureles y salga con todo para seguir eh, duro del campeonato. Mira, esas son cosas que suceden solamente en el Bolívar, ¿no? Son cosas que... ¿Qué Y ¿no? Yo simplemente le dije a las muchachas que en el tercer C que, eh, que para ganar Géminis tenía que ganarnos tres C y no pudieron. Así que Gemini se quedó en dos. Ellas confiaron pero aparte han trabajado bien y yo creo que ese, ese triunfo fue meritorio. También creo que estamos comenzando el campeonato. ¿no? Eh, todavía falta por ambos equipos, Géminis por todos los equipos poder demostrar un poco más porque yo sé que tienen más pero bueno esa victoria nosotros nos vino bien y ya ahora en la, hasta ya tenemos dos y uno que es importante para nosotros marcar en este momento lo más importante están entre los ocho ahora le quiero preguntar Daimara al Sky el sábado llega y hay mucha se rumorea mucho acerca de qué posición va a jugar ella normalmente la vemos jugando como central en Cuba pero acá parece que usted la quiere probar por las bandas yo conozco a De Mara hace mucho tiempo, yo fui que hice de entrenador, yo fui quise a De Mara De Mara puede jugar cualquier, cualquier posición, excepto pasadora. ¿Qué pasa? En Cuba nosotros tenemos el hábito de enseñar a los jugadores a jugar todas las posiciones. Hoy yo no tengo definido qué voy a hacer con De Mara Todavía en este minuto no está definido, hay que ver en qué forma ella llega, y a partir de ahí ver en qué posición encaja más en el equipo. Pero con seguridad sí va a jugar titular, pero vamos a ver en qué posición encaja más. Todavía no hay decisión sobre eso. Para finalizar, el, ya la otra semana eh, van a tener un tiempo para prepararse porque se les viene un rival muy duro que es San Martín, nada más que el campeón defensor. Eh, ¿Cuál va a ser la clave para poder salirle a jugar de tú a tú a San Martín? Muy sencillo, salirle a jugar. No hay otra cosa. No, Yo estratégicamente no puedo decirte nada porque si no me estaría denunciando, No estamos preparando ya. Pero creo que la, eh, el objetivo fundamental es que las atletas crezcan, ¿no? que se crean que pueden jugar. Creo que podemos jugar de tú a tú con cualquier equipo. Amén, que sabemos que San Martín es el nivel que tiene. Pero aquí lo que define es el terreno. Así que nos estamos preparando a partir de la semana pasada, nos estamos preparando para dos partidos, ¿no? Para este y para San Martín. Pero creo que lo más importante es llegar el sábado a ver qué sucede.